Decir me equivoqué es peligrosísimo porque se te van encima. O sea, en lugar de que te digan, oye qué bueno que ya dijiste que este camino no es, no bueno, no te la vas a acabar. Entonces qué hacemos? Pues hacer como que no nos equivocamos. De veras es bien profundo el asunto, ¿eh? Porque incluso si uno lo reflexiona como, como, como formación del pensamiento crítico tenemos serios problemas, porque no tenemos capacidad para entender la importancia que tiene el error la importancia que tiene el fallo la importancia, o sea, tenemos serios problemas hasta, bueno, ya de aquí nos vamos a ligar todos culturalmente bueno, hasta aquí queda más o menos claro, entonces lo que yo voy a intentar hacer con el esquema no sé si ya se los dieron, un esquema impreso de dos hojitas que les van a dar es Darles como una suerte de, de plan de acción. Pero sí quiero que ustedes estén muy conscientes que lo pueden modificar, que lo pueden cambiar, que lo deben cambiar según sus propias investigaciones. Que se tienen que dar permiso de crear y de construir y de imaginar mejores formas y demás para hacer una buena investigación cualitativa. Y que no lo agarren, por favor, como receta la razón por la que la mayoría de nosotros no hemos escrito así como el manual de cómo hacer un proyecto de investigación social cualitativa es que nos preocupa mucho que se haga como ¿Sí? y que luego nos digan, pues es que Tania dijo ¿no? que yo me quiera meter este, por debajo de la tierra porque el principio de la investigación cualitativa es que no hay recetas entonces nos cuesta mucho trabajo ¿Sí? hay algunos intentos por ejemplo de Julieta Heider que es una maestra de, de la ENA, muy buena, que ha hecho un esquema a partir de otro autor que no recuerdo que ella cita, Mariño o una cosa así, de la UNAM, que ha hecho una suerte como de eh, es, como de esquema. Pues, ¿no? También en Miguel, en el, Miguel Hernández, Ibas, perdón, Miguel Enrique Migueles, creo que se llama, este. Búsquenlo por el apellido Migueles si y lo van a encontrar. Es, está en trillas y no, es caro, no son caros sus libros. Eh, también intenta bajar esto como a la realidad. ¿no? Eh, hay otros autores y yo, digamos, cada vez estoy más eh, presionada para intentarlo por más que me resista. Bueno, entonces eso vamos a hacer ahora, además de la, de la presentación. Al esquema vamos a llegar después del receso, ya que se nos hayan traído en, en las hojitas, entonces vamos a empezar por la presentación. ¿no? Esta es una de las presentaciones que yo uso en mis talleres, pero me pareció que era que podría ser bueno eh, hablar con ustedes de lo principal, o de las principales fuentes de información que tenemos, o es, herramientas que tenemos cuando hacemos investigación cualitativa para obtener información. ¿no? Una investigación cualitativa podría hacerse única y exclusivamente con observación participante, de verdad, aunque ustedes no lo crean. Y hay quien se me infarta porque dice y las entrevistas y las porque nos encanta en el rollo cualitativo, ¿verdad? Ahí voy a hacer entrevistas abiertas y voy a hacer grupos vocales. Oye, ¿y por qué tus nomás? ¿Sí? Pues porque está como padre lo del grupo de discusión, ajá, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene tu investigación o no se les ocurrió ¿no? o sea, también la investigación cualitativa también requiere conocer las técnicas y saber si en tu investigación tienen sentido o no, ¿no? por ejemplo te dicen pues voy a hacer yo quiero, yo quiero saber si en una localidad les parece o qué percepción tienen sobre los derechos humanos voy a hacer una historia de vida o sea, como por qué okay. o ¿No? qué o voy a hacer estudios de caso pues depende o sea, los, las técnicas se utilizan por alguna razón y en el contexto de una investigación un estudio de caso tiene que ser si es un caso paradigmático si no es un caso paradigmático especial, fuera de la norma como por qué hacemos un estudio de caso o sea, hacer una caso, por ejemplo, de todos los, los que venden los ambulantes de Coyoacán, hacer, hacer un estudio de caso de los ambulantes de Coyoacán no tiene sentido. Ahora, hacer un estudio de caso de un ambulante de Coyoacán porque es un ejemplo paradigmático de cosas, ah, esa es otra cosa. Una historia de vida tampoco se reconstruye porque sí de cualquiera, ¿por qué tendría uno que reconstruir la historia de vida de alguien? pues porque esa historia de vida en particular vale la pena en el contexto de, investig de mi investigación ¿no? ¿sí? ¿me explico o no? lo que les trato de decir es que las, las técnicas no pueden seguir siendo lo que se nos ocurre yo veo en la, en, la, en, la, en la parte de las metodologías de los proyectos que ponen voy a hacer entrevistas abiertas, ensla, ajá, un listado y luego no vamos a ver qué es lo que hay que hacer para poder determinar esas cosas, ¿no? pero de entrada de entrada de entrada la investigación cualitativa la podrían hacer solamente con observación participante participante ¿no? alguien sabe a qué le llamamos observación participante Sí tú. ¿Eh? Sí, pero. Sí. La observación participante yo tengo entendido que es cuando uno forma o se involucra en la comunidad, en las festividades o en actividades concretas, ya sea, no sé, en la reconstrucción o en, uh -huh. en actividades concretas. Y el, el, al ser participante te involucras en las actividades de la comunidad y ya es otra percepción muy distinta a la que vas a tener a la que simplemente estés de espectador a lo lejos. Okay. Yo más o menos entiendo. Sí, que se ve. sí, sí, tienes razón. La observación Nosotros le llamamos participa, o sea, observación participante la observación que se hace participante, básicamente. Ahora, no es estrictamente hablando muy adecuado el término porque no hay observación que no sea participante. Y eso lo tenemos que entender porque luego esta idea que tenemos de nos ven o no nos ven, ¿no? les decía la vez pasada, de repente parece que somos invisibles, ¿no? o sea, voy a ir a observar y la gente se va a comportar como se comporta normalmente, no es cierto, ni nosotros lo hacemos, ¿no? sí o no es cierto, estoy yo en una banca en Coyoacán y de repente veo que hay alguien que me va a tomar una foto, es más, hay gente que tiene una capacidad, nosotros tenemos una amiga que tiene una capacidad de... Eh, presentir cuando viene la foto para voltear y sonreír. ¿no? Victoria. No este, importa lo que esté haciendo, puede estar súper ocupada, pero si alguien le toma la foto, en la foto va a salir volteando y sonreír. ¿no? Entonces, la gente actúa diferente cuando se siente observada que cuando no se siente observada y para que nosotros hiciéramos investigación, observación donde no hay participación, tendríamos que observar a la gente sin que la gente supiera que la estamos observando y eso pues solamente que te escondas o sé alguna historia extraña ¿no? entonces a, la, a, la, a lo que le llamamos observación participante más bien tiene que ver a estar en el lugar con la gente e interactuar con la gente es decir, este tipo de observación implica la interacción con las personas no es nada más observo también escucho, también hablo también me platican también, no. entonces la observación es tan importante que incluso hay una cosa que se llama teoría de la observación, que es lo que vamos a ver ahorita eh, con esta presentación estrictamente hablando toda la ciencia cualquier generación de conocimiento comienza con la observación lo primero que hacemos es observar. Eh, pero en las ciencias sociales esto es particularmente cierto. ¿no? Porque las ciencias sociales son ciencias empíricas, empíricas. Es decir, nosotros trabajamos a partir de observaciones. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro? Las observaciones mediante las que trabajan las ciencias sociales son de dos tipos. Hechos y acciones es decir, nosotros básicamente lo que vamos a observar son hechos concretos y acciones o procesos o usos. entonces, veamos, fíjense esta no la hice ahorita ¿eh? no la hice ahora para, para ahora es de las, de las que utilizo normalmente supongo que la habré hecho en época traumática también pero bueno, pongamos como ejemplo la observación de un proceso electoral el hecho que se observa es por ejemplo el porcentaje de votos obtenidos por cada partido ¿No? la acción que se observa tiene que ver con la decisión de votar por uno u otro partido es decir, los hechos concretos no son bueno, no son cuestionables iba a decir bueno, eso del número de votos ¿verdad? Este, pero se supone que no son cuestionables no se supone que que está ahí mientras que la acción implica mayor profundidad y es más cualitativa entonces el hecho que se observa es por ejemplo el porcentaje de votos obtenidos por cada partido la acción que se observa tiene que ver con la decisión de votar por uno u otro partido si bien los científicos sociales no descartamos la observación de hechos lo que más nos interesa es la observación de acciones es decir nosotros en la investigación social cualitativa no descartamos la información cuantitativa no se asusten porque luego se enojan o sea, se enojan conmigo cuando hablamos de investigación social cualitativa las personas que están como muy formadas en la parte cuantitativa ¿no? y me lo han dicho hasta emocionalmente afectados ¿no? pero, pero y lo cuantitativo no pasa nada, hombre, lo puedes meter o sea, yo no estoy diciendo que no sirva estoy diciendo que las cosas sirven para lo que sirven y que los números no sirven para todo tampoco bueno, los matemáticos dirían que sí pero va más allá de los números de la cuantitativa ¿no? este, entonces depende de lo, del tipo de, de, de información que nosotros necesitamos y de nuestra investigación que nos sirven unas herramientas u otras entonces no descartamos la información cuantitativa pero privilegiamos por supuesto la cualitativa por eso hacemos investigación cualitativa eh, entonces los hechos tienen una naturaleza cuantitativa, mientras que las acciones se inscriben en el orden de los discursos y de las motivaciones que son esencialmente cualitativas ¿esto qué quiere decir? Eh, esto no lo van a recordar ustedes porque no lo han visto, pero mis alumnos normalmente cuando ven esta presentación ya lo vieron. Ese triángulo que ven ahí, este, de manera muy imperfecta, pretende eh, ilustrar el corte en la realidad social. ¿no? Es decir, yo hago un corte, que lo primero que tengo que hacer es hacer un corte en la realidad social. Ahí sí, no tengo de otro. ¿no? Y es arbitrario. Pues sí, es arbitrario. También tenemos que reconciliarnos con eso de lo arbitrario. Porque la ciencia tradicional ortodoxa nos han dicho que nada, que nada es arbitrario, que todo es mi objetivo, que todo no sé qué. Entonces nos cuesta mucho trabajo entender que sí es arbitrario. ¿Quién decidió hacer la investigación? Pues yo, ¿no? ¿Por qué decidí hacerla? Pues por mis razones. ¿no? Eh, ¿Por qué decidí que, que el corte lo hago de aquí hasta aquí? No hay una. Hay una no hay una razón, digamos, universal para decir tienes que hacerlo así. Son criterios del investigador, de las instituciones, de los que te pagan, yo qué sé, de la gente involucrada. Entonces, hacemos un corte en la realidad social. Y la realidad social tiene una cosa a la que un autor de los que verán en los PDFs que les, que les dejo llama instancias de la realidad o instancias de lo real. Tiene un nombre todavía más complicado, pero resumido así ¿no? estas instancias o estos ámbitos son los hechos, los discursos y las motivaciones ¿no? es decir, en la realidad social nos vamos a encontrar hechos en el sentido de hechos concretos en inglés los facts famosos, hechos concretos ¿no? nació un niño por ejemplo, es un hecho concreto o sea, nació un niño no hay nada más que decir nació un niño Ahora, en el ámbito de los discursos ya en el nivel de los discursos que no es que sea un nivel más alto o más bajo sino lo pongo en esa, de esta manera porque en una investigación cuando uno habla de discursos tiene que haber pasado por los hechos ¿no? etc. Eh, ¿Qué se dice sobre el nacimiento del niño? Ah, esa es otra cosa y ya no es tan palpable ¿eh? porque son discursos o sea, nació un niño fue niño, ¿no? Es un hecho concreto, ahí está. Bueno, ya lo, yo lo podría llevar al extremo, porque además ahora con la marcha del orgullo gay y todo el rollo de la intersexualidad y la transexualidad, hasta decir nació un niño, ¿no? Ya se me vuelve relativo. Este. Pero bueno, vamos a, a dejarnos de tanta de tanta cosa, porque si no voy a encontrar un ejemplo para intentar explicarles, pero no hay lo que pasa es que no hay productos puros en la realidad social ¿no? hay otro autor que se llama James Clifford que dice los productos puros enloquecen la realidad social no es pura, no es simple es compleja ¿no? por eso cuando, cuando uno ve estos análisis que es que sociales facebookeros uno tiene ganas de aventarse al abismo porque lo que hacen es simplificar la realidad social Así, ¿no? Este es el malo, este es el bueno, este es el más o menos Y tú dices, güey, o sea Renuncia al análisis social, por favor A ver, déjame, me asomo Ah, no, pero es que usted se dedica A vender carros, güey, qué buena onda Pero ¿por qué está haciendo análisis social? ¿No? Si yo no me pongo A arreglar carros Porque se mata a alguien, ¿no? Y usted también podría matar a alguien Aunque no se note, ¿no? Eh, entonces ese es el, el hecho concreto. Ahora, el discurso es qué se dice respecto a que haya nacido un niño. Y ahí no tenemos algo, un hecho concreto, ahí tenemos que meternos con los discursos de la gente. ¿no? En esa familia, en esa sociedad, en esa cultura, ¿qué pasa cuando nace un niño? ¿O qué pasa cuando nace una niña? Los discursos, ¿no? Los discursos es qué se dice sobre el hecho. Y luego vienen las motivaciones, y las motivaciones tienen que ver con si yo quería que hubiera sido una niña en mejor en lugar de un niño, y eso es más profundo y es más cualitativo. Entonces, en la medida en la que uno sube en este triángulo, en la medida en que nuestras investigaciones se ubican más arriba en este triángulo, estamos necesitados de hacer investigación social más cualitativa ¿por qué? porque yo puedo contar cuántos niños nacieron ¿cierto? pero no puedo contar cuánto o sea, ya me dificulta contar cuando estoy en el ámbito del discurso aunque todavía puedo contar todavía puedo decir cuántas personas estuvieron de acuerdo con que naciera niño y cuántas personas están en desacuerdo con que haya nacido niño pero ya estamos en un nivel cuanticualitativo. Para yo poder decir algo interesante sobre los discursos, ya empiezo a incursionar en lo cualitativo. Ya no me basta nada más decir tantos dijeron tal cosa y tantos dijeron tal otra. ¿no? Pero si yo me meto en la parte de las motivaciones, entonces ya estoy en un ámbito muy cualitativo. Y en ese ámbito muy cualitativo, el contar incluso ofende. Así, de plano ¿eh? incluso ofende porque estamos hablando de cuestiones súper profundas estamos hablando de lo que la gente siente Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo uno puede decir hay tantas personas desaparecidas hecho concreto pero cuando uno va y se acerca a los discursos de las personas ¿Qué dicen las personas respecto a la desaparición de personas, bajo la redundancia? Ya estamos en un ámbito cualitativo Pero si yo quiero trabajar con qué siente ¿no? o cómo resignifican la muerte los familiares que están yendo a cavar las fosas clandestinas buscando a su gente, yo no puedo decir, señora del 1 al 10 como cuánto le duele ¿no? o como cuánto está triste ¿sí me explico? lo cualitativo se tiene que manejar desde otro lado les puse un caso súper dramático, pero los hay o sea, de verdad los hay eh, un ejemplo frecuente que utilizo el famoso violentómetro el violentómetro como herramienta pedagógica y quiero dejarlo claro me parece genial como herramienta pedagógica en un habla, en el contexto de un aula, con maestros que detonen una discusión a partir del violentómetro y que puedan matizar la información del violentómetro pero si yo pongo un violentómetro en una pared de una escuela Ahí nomás. Es una herramienta que está tratando cuantitativamente lo cualitativo. Y eso puede ser muy grave. Porque está del amarillo al rojo. A ver, ¿cuál es la función del violentómetro? ¿Sí lo conocen todos? Bueno, la, la función del violentómetro se supone que es enseñarnos a todos que hay un cierto tipo de violencia que no es tan fácil de identificar y que no por eso deja de ser violencia. ¿no? Y que además en la espiral de violencia suele haber un incremento de las acciones violentas y de la intensidad de la violencia. Eso es lo que nos quiere enseñar el violentómetro. Eso se puede lograr con ese instrumento en el aula. Pero cuando uno lo deja botado en una pared, el mensaje que pudiera estar mandando el violentómetro es que lo que está en amarillo no es tan grave que como lo que está en rojo ¿no? y entonces alguien puede llegar y decir ¡ay! el él, él me empuja, está amarillo ah, pasa ¿no? ¡ay! él me jaloneó el pelo pues está naranjita pero todavía no está rojo ¿no? O sea, es un peligro hacer eso contabilizar, ¿cómo? ¿cómo? cuentas el maltrato, o sea, cómo lo contabilizas, porque además también cambia, ¿no? Hay una parte que dice, eh, hay, hay una parte que, eh, que, que te dicen, si te muerde, ¿no? Y yo hago el juego con mis alumnos como para quitar la atención y explicarles esto, y les digo, si te muerde, ¿quién, dónde y cómo y cómo, por qué? ¿no? que depende puede ser que no sea violencia depende en qué contexto estamos hablando ¿no? obviamente es una tontería la que estoy diciendo en el contexto del violentómetro pero lo que les intento hacer ver a mis estudiantes con esto es que para unas personas puede ser que el el no el no te eh, el te castigo no hablándote puede ser menos maltrato que para otras y entonces nosotros lo ponemos en el amarillo y decimos, ese no es mucho maltrato pero a lo mejor para alguna persona es muchísimo maltrato y a lo mejor está sufriendo muchísimo dolor aunque a lo mejor yo que soy otra persona, digo, ay no me contesta el baboso ¿no? o sea el, el, el perdón ya, el el, lo que trato de decir no puedes contar esto. Lo cualitativo no tiene razón de ser en términos numéricos. No nos dice mucho lo cuantitativo en lo social. No estoy diciendo que no nos diga nada, pero no nos dice mucho. Y si nosotros queremos generar este conocimiento, me parece que sí hay que entrarle a la investigación cualitativa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este esquema, en este triángulo? Ubicar. ¿cuál es el propósito de nuestra investigación? ¿en dónde se está ubicando? es una investigación que busca información cuantitativa información cuanti-cualitativa o información cualitativa ¿en qué nivel está? porque si yo estoy buscando en el nivel de los hechos es una necedad plantear una investigación cualitativa o sea, imagínense que yo les diga yo quiero saber cuántas mujeres han parido en tal localidad y planteo una investigación cualitativa pues ve y cuéntala, O sea, ¿Qué investigación cualitativa, de qué investigación cualitativa. Voy a hacer este grupos de discusión para ver cuántas han parido no o sea para ver cuántas han parido no tienes que discutir nada tienes que ir a los censos tienes que ir con las gente no pero igual pasa en la parte de las motivaciones tú no puedes decir yo voy a explicar lo que significa el parto para las mujeres con una estadística no no vas a explicar nada bueno, vamos a tomarnos un receso y, este, y regresamos, por favor, 10 minutos máximo.